medias De Fiesta WBP y los cantores de Bayamón Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica Saludos familia, espero que se encuentren muy bien. Les saluda a El Torres. Agradecido que me acompañen a presentar los sorteos nocturnos de hoy jueves 15 de diciembre de 2022 de The Wild Ball. Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica.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 En el estudio, ¿deseas cambiar tu Navidad? Pues juega Powerball que para el sábado tiene un acumulado de 149 millones de dólares. No dejes pasar la oportunidad de ser un nuevo millonario en esta Navidad. Y Loto Cash no se queda atrás. Para mañana viernes, cuenta con 610 mil dólares que esperan por ti y te los puedes llevar en un solo pago, sin anualidades, al igual que... Que la doble revancha cuenta con 520 mil dólares. ¿Qué mejor regalo puedes tener esta Navidad? Así que no esperes más y corre a jugar. Raspa tu suerte con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega Cash Bonanza y gana hasta 150 mil dólares. O busca tu fortuna y gana hasta 50 mil dólares. Juega para que te pegues con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Añade huevo y descubre una nueva forma de... De ganar este bolo te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios por eso no olvides pedir tu jugada con guaibo demos comienzo a los sorteos de esta noche precisamente con el guaibo vamos a ver cuál es el número ganador esta noche en el guaibo es el 2 el 2 ahora pasamos al sorteo de pega 2 mucha suerte a los jugadores de Pega 2, Pega 3 y Pega 4 en los sorteos nocturnos. Comienza con el 1. El 1, el segundo, es el 9. El 9, el número ganador de Pega 2, es el 1-9. Repito, el número ganador, el 19. Veamos ahora cuáles son los números del Pega 3. Suerte a los jugadores de Pega 3, mucha suerte. Llega el primero, es el 9 el 9 el segundo es el 7, el 7 y cerrando pega 3 es el 6. El 6, el número ganador de Pega 3 es el 976. Repito, el número ganador el 976 y cerramos esta noche con el sorteo del Pega 4. Última oportunidad de ganar con lotería electrónica, mucha suerte. Llega el primero para el Pega 4. Anótelo, es el 3, el 3, el segundo, es el 5, el 5, el tercero, para el pega 4, es el 9, el 9 y cerrando pega 4, repitió el 9. El 9, el número ganador de Pega 4 es 3599. Repito, el número ganador, el 3599. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta noche. Recuerda visitar nuestra página oficial Loterías de Puerto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 ...sin reyes magos... ...cuando yo me criaba, y perdón por la distancia... ...porque fue hace muchos años... ...que yo vivía allá en el barrio Amelia... ...y nosotros, como todavía... ...lo hacemos... ...nos acostábamos con esa ilusión... ...el 5 de enero para esperar los reyes... ...en mi casa no venía Santa Claus... ...no venía no porque no... ...porque no nos gustara ese tipo de celebración... ...sino porque no había dinero para dos... O eran los reyes o era santa. Y como al final del camino, los reyes era nuestra tra tradición y le daba más ella a mami. Le buscaba unos chavitos, le daba más tiempo para decirle a los reyes magos, pueden pasar por casa. Porque mami le ayudaba a pagarle la hierba los camellos, ¿sabes? No crean que eso era gratis. Ella de ella le da, mira, ahí están las perritas, mi amo. Entonces, cuando pasaba eso en nuestra casa, esperábamos los reyes con esa ilusión. Y los reyes nos traían un carrito de esos de cuerda que tenían los policías dibujados por el lado. Así como como, como de... Era, eran como de lata las caritas de los policías. Eso. Obviamente todo eso ha evolucionado mucho. Pero lo que no ha evolucionado tanto y siempre se ha mantenido es la tradición de nuestros reyes magos. A mí me encanta hacer reyes en magos. Ahora mismo estoy haciendo aquí un invento. Son unos reyes bien fáciles de hacer. Cojo un canto de madera. Esta madera que la pico ahí como quiera retazos de madera, ve, lo pinto de negro y empiezo a dibujar un rey en el caso mío pues me parece sencillo, como a mí me gusta la pintura y la domino pues puedo crear cosas y sigo haciendo esto eventualmente cogeré esto le haré un traje bien bonito al rey mago le pongo amarillo aquí arriba para que parezca que es la corona le hago unos ojitos y una boca y y cuando vengo a ver pues tengo aquí a uno de esos tres personajes bíblicos pero no solamente en este material, miren esto. Aquí yo voy a pintar este, ¿verdad? Y eventualmente pintaré estos tres. Pero miren esto. Yo nunca había tallado...